El libro de Esther, capítulo 6 Esa noche, el rey no pudo dormir, así que ordenó que le trajeran el libro de registros del reinado para que se lo leyeran. Allí descubrió el relato de lo que Mardoqueo había informado sobre Vigtana y Teres. Los doce eunucos del rey, que eran porteros, y que habían conspirado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué honor o posición recibió Mardoqueo como recompensa por hacer esto? preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron los asistentes del rey. ¿Quién está aquí en la corte? preguntó el rey. Casualmente, Amán había llegado al patio exterior del Palacio Real, para pedirle al rey que hiciera empalar a Mardoqueo en el poste que le había colocado. Los asistentes del rey le dijeron, Amán está esperando en el patio. Dile que entre, ordenó el rey. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿Qué hay que hacer por un hombre al que el rey quiere honrar? Amán se dijo a sí mismo, ¿A quién querría honrar el rey sino a mí? Entonces Amán le dijo al rey, A un hombre al que el rey quiere honrar, hay que traerle ropas reales que el rey ha usado, un caballo que el rey haya montado y que tenga un tocado real en la cabeza. Haz que las vestimentas y el caballo sean entregados a uno de los más altos funcionarios y nobles del rey. Que se asegure de que el hombre al que el rey quiere honrar se vista con los trajes reales y que monten el caballo por las calles de la ciudad. Y que el funcionario anuncie ante él, esto es lo que se hace por el hombre al que el rey desea honrar. Entonces el rey le dijo a Amán Bien, vete, trae rápidamente las vestiduras reales y el caballo y haz lo que has dicho para el judío mardoqueo que está sentado a la puerta del palacio No omitas nada de lo que has mencionado Amán fue a buscar las túnicas y el caballo Vistió a mardoqueo lo colocó en el caballo y lo condujo por las calles de la ciudad, gritando delante de él, Esto es lo que se hace por el hombre que el rey desea honrar. Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, pero Amán corrió a su casa, llorando y cubriendo su cabeza de vergüenza. Amán explicó a su esposa Ceres y a todos sus amigos lo que había sucedido. Estos sabios amigos y su esposa Ceres le dijeron, Si Mardoqueo es del pueblo judío y ya has empezado a perder la categoría ante él, no podrás vencerlo. Vas a perder ante él, vas a caer. Mientras seguían hablando con él, llegaron los eunucos del rey y llevaron rápidamente a Amán a la cena que Esther había preparado.